Hola amigos del FOLI Virtual y Presencial. Hoy vamos a preparar un delicioso y refrescante muesli frutal. Bienvenidos. Los ingredientes para nuestro muesli frutal. Miel, manzana, semillas de chía, avena en hojuela y semillas de girasol. Y no puede faltar nuestra leche de almendra. El primer paso es que vamos a remojar las semillas de chía en la leche de almendra. Vamos a ir picando la manzana alumnos del poli virtual que se encuentran en tierra caliente barranquilla cartagena este desayuno no lo dejen de probar es refrescante delicioso ideal para ese tipo de clima vamos a tostar las semillas de girasol recuerda que cualquier tipo de semilla tostada es excelente porque salta su sabor ya tenemos todos nuestros ingredientes listos para armar nuestro muesli entonces la leche de almendra, que ya tiene las semillas de chía y le da espesor. Las hojuelas de avena, en la cantidad que te guste. Las semillas de girasol, que están previamente tostadas y saben más deliciosas aún. La manzana, la piña, la fruta que tú quieras. Yo hoy elegí manzana. ¿Y con qué vamos a endulzar? Con miel. Espero que te guste, que la disfrutes y nos vemos en otra oportunidad. Bienestar es estar bien. Bienestar universitario.